Bienvenidos una vez más a Razón Pública al Aire, este espacio multimedial que se ha abierto para reunir todo el pensamiento del portal Razón Pública, de la revista digital Razón Pública. Y comenzamos eh, la semana anterior hablando de la reforma a la salud y lo estábamos haciendo con dos personas profundamente conocedoras del tema. Tatiana Ambia, quien además fue asesora del Ministerio de Salud y que trabaja, coordina el proyecto Salud Visible, que busca investigar, discutir y consultar sobre los elementos y acontecimientos fundamentales del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Lo leí para no equivocarme, ya es economista e historiadora de la Universidad de los Andes. Y también con el profesor David Bardey, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los andes especialista en el tema de salud y quien ha escrito artículos en razón pública incluso uno reciente que decía reforma a la salud una estatización peligrosa pues gracias de nuevo a tatiana y a david y para esta segunda parte nos habíamos reservado algunos puntos quiero empezar con el tema medicamentos es Realmente la reforma eh, clara en el tema de, de, del suministro de medicamentos, porque es uno de los padecimientos también. O sea, si hay padecimientos en el sistema de salud de lo que se queja la gente es las citas y el suministro de medicamentos. Comenzamos con David en esta oportunidad. ¿Cómo lo ve usted? No, um, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación de nuevo. Sobre medicamentos, yo, yo diría, no veo a priori en grandes cambios, o digamos es un poco ambiguo lo que hay uh, en el articulado. Yo, yo tengo una posición crítica, y en esto quizás no estaremos totalmente de acuerdo con Tatiana, sobre la, la regulación de precios en, en Colombia. Creo que um, sería, ya estamos entrando en consideraciones técnicas, tener una regulación, una regulación que permita la competencia entre diferentes medicamentos que tienen moléculas distintas, lo que llamamos una regulación de ATC, clase terapéutica, a niveles 3, 3 o 4, como es en Colombia, que es nivel 5. Yo creo que um, puede crear situaciones de, competencias, de competencia desleal, porque hay unos medicamentos que compiten, hay unos que son regulados, otros que no, y creo que no es lo ideal. Volviendo al tema del articulado, tengo entendido que um, pueden pensar en compras centralizadas, y yo creo que para algunos medicamentos puede ser una buena, buena idea, especialmente si realmente... Um, son negociaciones con la, la industria farmacéutica de tipo precios, cantidades es decir, a tal cantidades, me hacen un precio, si compramos más pido un descuento, etc. Yo creo que eso sería una buena forma de racionalizar el gasto en medicamentos. No se puede aplicar para todos los medicamentos y hay que seguir con una regulación de precios de medicamentos, la que tenemos, tengo unos reparos, pero digamos que igual funciona. O um, las, la que estaba proponiendo. Pero yo, yo creo que en eso no veo grandes cambios. No sé si Tatiana lo ve así en la, en la reforma. Sí. Pues yo eh, hice como un Zoom por razones de interés personal en los temas de medicamentos. Eh, como, como buscándolos por, por todas partes. partes, o sea, realmente, realmente hay un capítulo sobre medicamentos, es ese un capítulo en mi opinión es, voy a decirlo así, pobre, pobre, pobre casi que descuidado, confuso, o sea, mal, ¿no? Eh, y no tengo ningún reparo en decirlo así porque léanlo, o sea, es confusísimo. Entonces les voy a decir, por, por ejemplo, dos de las eh, confusiones, una es que parece crear una nueva institución, que se llama INETIS, que es como el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, que parece ser distinto a lo que ya tenemos en esa materia, o sea, que, cómo se regulan hoy en día los medicamentos en Colombia a través de dos grandes instituciones, el INVIMA, que la gente tal vez recuerda, que es el que da el registro sanitario, no solo para medicamentos, sino para alimentos, para cosméticos, para cosas. Eh, y el IETS, que nadie conoce, entonces estoy casi seguro que nadie que nos está viendo eh, sabe qué es, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud, que fue creado hace no mucho, para justamente hacer evaluaciones de tecnología, que significa sí. evaluar cuál es el, el beneficio adicional eh, de un medicamento, o una tecnología de salud, porque a veces son dispositivos médicos, no necesariamente son medicamentos, eh, eh, y, y evaluar como cuál es su beneficio agregado, llamémosle así, ¿cierto? Entonces, esto como que crea una nueva institución, pero no dice muy bien cómo convive con las otras dos instituciones, entonces sé, mejor dicho, crea, en mi opinión, un caos, porque además esa institución en teoría va a estar conformada por unos comités de expertos, esos expertos van a ser nominados por las asociaciones médicas, o sea, realmente... Eh, no, no entiendo ni siquiera el rol que tendría eh, esencial. Eh, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que propone que eh, se haría una política farmacéutica nacional cada cuatro años distinta. Sí. Es como decir que va a haber un plan nacional de desarrollo pero específico para medicamentos cada cuatro años. Y eso puede tener cosas buenas, ¿no? Que cada gobierno tenga, defina su política de medicamentos distinta cada cuatro años, pero puede tener cosas muy malas, ¿no? Porque muchas de las reglas que en torno a los medicamentos pues, pues deben ser eh, pre, predecibles, digamos, unas reglas de juego más o menos claras. Y eh, si, la, si a mí me dicen como regulado, como, como, como proveedor de medicamentos, que cada cuatro años me van a cambiar las reglas de juego, pues me parece algo que puede ser eh, difícil de, de, de, digamos, de digerir y que podría tener efectos reales, ¿no? En términos de quiénes están dispuestos a ofertar en un mercado eh, con estas características. Entonces, creo que ese, ese capítulo es malo, pero, pero luego la búsqueda de todo lo que, que hay en el canal, entonces, todos esos, esos, los, los demás eh, eh, capítulos, y, y ahí para, para no tomar más tiempo y se se breve, breve eh, efectivamente, efectivamente se encuentran con partes eh, generalizadas como de ahí, y yo, yo creo que eso es algo en lo que habría que mover y de, de nuevo no aplicar para, la, para, la, para que hay que en en lo lo que acá es el en mi opinión el para lidiar al costo, habla de subastas públicas pública, y, y habla de que de los, los medicamentos los comprarían, por, por ejemplo, ejemplo, para, para los centros de atención primaria, los medicamentos los comprarían los hospitales públicos. La verdad. Para mí, lo que, y no, no queda claro quién nos dispensa, parece que desaparece una figura que hoy en día existe en Colombia, que, que la, la gente recuerda, recuerda como Cruz Verde, o Diparma, etcétera, que son unos operadores físicos, unos operadores farmacéuticos, que, no, que son el que le entrega, entrega un buen medicamento entonces de pues, que, que la, la, la se lo, lo, lo, lo, lo abogó, ¿cierto? Esos operadores no aparecen en ningún lado. Entonces, no está claro cómo se va a dar la demanda para conseguir buen estrés medicamento. Estas clicas que son muy exigentes muy, son en términos, en términos de sal sal sal, exactamente cuánto voy a cobrar. Teoría o sea, volúmenes en los que voy a comprar. O sea, con tanto actor, con, sin, sin alma de responsabilidades claras. Eh, pero lo otro, es, entonces no saben que la, la, la distribución, dispensación, seguimiento, ¿no? El, el, el tema de medicamentos es un tema mundial, mundial, que y es muy, del, del, corazón del corazón de colombianos. ustedes nos preguntan: el derecho a de de la salud de de de de de derecho a la es un derecho la es un derecho la medicamentos. Ahora vale. oportunidades distintas también Pero sí. los medicamentos son cruciales para la gente y la idea de no acceso a la salud, si es usted le preguntan colombiano promedio, es solo me dan acetaminodopenia y sí. O sea, la idea de eh, buena atención es me dieron una, una pandilla de medicamentos. Eh, para, entonces, yo creo que esto es muy, muy importante y es muy, muy descuidado en nuestro proyecto. Sí, poder, poder eh, tener medicamentos y poder ver a un médico que ese es la, el, sí, deseo, sí. el deseo de todos. Y ojalá médico especialista. Que lo vea, o sea, es... uno verlo y que lo vea a uno. Eh, y aquí sí. también hay una, una preocupación frente al tema de la administración de, de medicamentos, pues es la conservación, el transporte, el almacenamiento de, de los medicamentos. Ese es Pero claro. un gran interrogante. Bueno, hay otro, otro punto y el discurso oficial lo plantea. Por fin va a haber una mejora evidente en las condiciones salariales del personal de salud en las oportunidades de formación de especialización de actualización si ¿Sí es si sí lo plantea este proyecto o les quedan dudas sobre eso la tengo la tengo la impresión que sí después uh, no soy abogado especialista en derecho laboral entonces uh, uh, es poco lo que podría decir al, al respecto. Yo, yo siento que hay esta intención, y, uh, la cual uh, se celebró, creo que uh, hay muchos profesionales de, de salud que están trabajando en condiciones precarias actualmente, y um, todo lo que permite mejorar uh, la situación de los trabajadores en salud, Bien, bienvenidas. Claramente hay esta intención en el uh, proyecto de ley. Uh, Ojalá, digamos que... Uh, como diré, no soy abogado y especialista en derecho laboral, entonces quizás el diablo se esconde en los detalles y que no lo estoy viendo. Pero digamos, por lo menos uh, me parece que las intenciones uh, acá son, son buenas. No sé, Tatiana, si ¿sí, tienes una visión sí, más. Pero... Cura, quizás. No, no, pues, pues yo, yo tampoco soy experta en este tema y he estado en parte de foros en donde sí hay expertos y expertos, sí me doy cuenta, cuenta que esto tiene como mucha tela de dónde cortar y bueno, en términos muy, muy específicos. O sea, hay gente que se me metió, como yo me metí con los medicamentos, hay gente que se metió con el régimen laboral eh, eh, fuertemente y, y claramente no soy yo, pero dos elementos adicionales a los que ha dicho, David, yo creo que hay un consenso en que esto es un tema que hay que resolver y que efectivamente lo que tenemos que hacer es, más que formalizar, es una de las cosas que me enseñaron en nuestros esos foros, no existe sí, tal cosa, eh, sí, porque, porque hoy en ya día tienen contratos de prestación de servicios que son formales, formales ¿no? entonces no, no es formalizar, formalizar sino dignificar. De y digamos otros, otros términos los que deberíamos estar usando, yo aprendí. Eh, pero bueno, bueno, todos tenemos, estamos de acuerdo, de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Y, y fue muy evidente en pandemia, pandemia ¿no? En, en pandemia, pandemia, cuando todos pues, eran trabajadores esenciales, esenciales y estaban mal pagos, o sea, con jornadas eh, laborales absurdas, etc. Entonces, creo que ahí definitivamente todo el mundo está de acuerdo con eso. el cómo es uno de los retos, entonces, no solo en términos financieros que ya lo tocamos, Sino otra cosa, y es que sí hay un tema que se liga demasiado, que se sale el sector salud, y es el tema de formación, ¿cierto? No es fácil ampliar la… la no, no, hay, dos hay dos cosas que, que no son fáciles, fáciles de hacer y que, y que se quieren hacer, uno es, no es ampliar, la, aumentar la resolutividad, de los de los médicos eh, como de primer nivel, y eso no es fácil porque es sus funciones, o lo que pueden resolver, etc., este está pues, eh, definido por, pues, eh, previamente y se tendría que cambiar y se tendrían que cambiar los currículos, O sea, el médico familiar, el médico cambiar, cambiar, el general, general, es, el resumitivo, resumitivo, es, un es un problema, problema, eh, es algo que tenemos, eh, que que pero cambia a la, de la, de la noche. noche a la de la mañana, la mañana, yo yo yo que ahora son hacer una importación de profesionales, de especialistas. Yo creo que es un tema súper álgido. ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas que se podría hacer. Obvio, el proyecto de Ley no dice eso, pero no creo que no dice eso porque eso le, le echaría encima. Políticamente sería muy costoso porque todas las asociaciones eh, médicas se generan encima. encima. De hecho, ya, ya hay una carta de que es la Asociación de Facultades de Medicina muy reactiva mm -hmm. a, la a la idea de, de que, se, de que los hospitales públicos, públicos puedan volver a ser de formación de especialistas porque es que las, eh, pues digamos, ¿no? Entonces es como ampliar mucho la oferta de este de programas de especialización, ellos lo que reaccionan es decir, nosotros tenemos la capacidad de irnos que tenemos que aumentar grupos si y lo aumentamos nosotros, pero no nos pongan competencia, competencia ¿no? sí. eh, Entonces yo, yo creo que, que este tema es delicado, delicado por ese lado, lado por el lado educativo, educativo, de cómo ampliar la oferta, oferta de, especialistas, es de especialistas, es delicado por el lado de, de la facultad de la medicina, pero, pero es, es delicado, delicado también por las asociaciones, las asociaciones científicas de especialistas que sí. tampoco tienen que se vuelva la rifa, el diploma de de especialistas, Entonces, sí. Ahí hay un tema delicado. Y el otro es el tema de dónde están esos especialistas en el territorio nacional. Y, pues, uno de nuestros problemas es que no están en los lugares donde, donde pues, zonas dispersas, o llamémosle como le llamemos a, a, la, a lo que la ministra Carolina Corcho le llama la Colombia Profunda, ella, ¿no? Eh, pero ahí, ¿cómo, ¿cómo llevar a los especialistas allá? Y una de las cosas que no hay es cómo podría haber, por ejemplo, un servicio social, no solo para los médicos generales que hoy en día existe, sino para, para los especialistas. Que la formación de especialistas haya como una obligación de un servicio social que implique ir a territorio. Eh, eso sí. creo que, que, pues así, como sin, sin ser experta, no lo que puedo decir. Muy sí. bueno. Pues eh, todo esto al final, al final comienza y termina en la política por eso eh, quiero también eh, invitar a, a Hernando buen Buendía, director de Razón Pública, a que se vincule a esta parte final que no por eso deja de ser tan importante, y es el tema del de costo político de un, de un proyecto como este, que ya lo estamos viendo, o sea, que ya significa la salida de un ministro de salud, de enfrentamiento probablemente interno, no, no, no, no ha salido, no ha trascendido aún, pero con otros con otros ministerios, más todo lo que se juega en el, en el Congreso, donde ya están unos partidos presentando contraproyectos, otros eh, retirando el respaldo. Y pues voy a volver con Tatiana, que quería particularmente referirse a este tema, Tatiana, y para luego seguir con, con David y, y cerrar con Hernando. Sí, yo creo que me gustaría eh, hablar como de dos como de varios costos políticos, no hay un solo costo político de un proyecto de esta envergadura, eh, y pues hay unos más inmediatos y unos más de, como de mediano y largo plazo. Los inmediatos para mí es que yo realmente, si ustedes me preguntan, yo no entiendo en qué lógica uno en una agenda de muchas reformas que son transformadoras y, y rompedoras, digamos, que quiere eh, tramitar el, el gobierno Petro, decide comenzar con la más compleja, la más enredada, donde, donde hay más actores involucrados, o sea, usted tiene... Eh, yo digo que las reformas en salud son el reto de cuadrar demasiado... Ya como está Hernando, puedo usar eh, metáforas, eh, cuadrar demasiados micos para una foto, ¿cierto? O sea, para pasar una reforma a la salud, usted además de los congresistas y todo eso, tiene que... Eh, eh, cuadrar a, a los aseguradores, pues en este caso a los aseguradores, si los quieres eliminar, pues no. Pero igual para la transición los necesita de alguna forma, pero tiene que cuadrar a los prestadores grandes, a los pequeños, gente que tiene características muy distintas, a los médicos, los especialistas con los generales, a las enfermeras. O sea, es de verdad una cuadratura del círculo de las reformas a la salud y, es, y, y creo que esto lo ha mostrado. Este proceso es lo que llevamos. No solo por las crisis internas dentro del gabinete, sino en la... Yo estuve en una audiencia eh, pública eh, que hizo la representante eh, del Partido Verde, Olga Lucía Velázquez, ayer o antier, y eh, pues eso es, ¿no? Cada cual peleando lo suyo, ¿cierto? Y eso es muy difícil para pasar. Entonces, yo creo que el primer costo político es te que lanzaste con la reforma más eh, como... Eh, difícil de pasar cierto con muchos actores involucrados y, y en un tema profundamente el corazón y muy sensible para la gente entonces además de ser muchos actores la segunda cosa política que quisiera decir es es una cosa en donde sea si usted o sea usted tiene que aumentarle los derechos a quienes no lo tienen sin afectar los derechos de los que ya lo tienen o sea es un tema muy sensible para quienes ya están accediendo a servicios de salud, que les pongan más o menos en riesgo ese acceso, que se demore un poquito el medicamento, que me demoren un poco más de lo que me demoran hoy la cita en especialista. Entonces, es un, es un, la salud es una cosa muy difícil eh, porque son momentos de vulnerabilidad, de enfermedad para las personas, entonces usted necesita ampliarle a quienes no están accediendo sin eh, disminuir lo que está accediendo la gente que ya accede. Y eso me parece una cosa está políticamente muy difícil de hacer, y, se, y puede ser un costo político altísimo. En otras partes he dicho, las reformas a la salud no ponen presidente, pero sí pueden tumbar presidentes sin ningún problema, además, en mi opinión. Entonces, esos son los costos políticos inmediatos, y ya para dejar hablar a los demás, los de mediano y largo plazo, tienen que ver con esto que ya habíamos hablado antes, y es cómo el Estado se vuelve el responsable, y yo creo que no es tan pensando que cualquier error va a ser muy costoso y el Estado y en particular el gobierno de turno va a ser el responsable de cualquier eh, problema y eso es políticamente muy difícil de manejar, además de que parecen presumir que en el Estado siempre van a estar los autores del proyecto de ley teniendo en cuenta que pues, el Estado puede estar habitado por personas de otros espectros políticos en cuestión de poco tiempo ¿no? entonces, sí. entonces, ¿cómo pensar un rol estatal más importante, teniendo en cuenta que uno no va a estar siempre en el gobierno. Muy bien, David. Sí, yo creo que en la jugada política um, que se va a dar en el Congreso, uh, claramente um, el gobierno tiene y uh, con los partidos de su coalición, especialmente con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de, de la U. De hecho, ya vimos el lunes en la alocución del presidente que está, um, habló de tres R's de, de, que tiene que contener la reforma, prevención, territorialización, es decir, lo interpretó como también los CAPS, y, uh, y tener un, un sistema uh, para zonas rurales que va mucho más cerca de, de la gente. Y um, habló de suprimir la integración vertical, lo que implícitamente significa que la CPS se queda es bastante distinto al articulado que la, que la ministra presentó, um, presentó en el Congreso. Entonces, yo creo que hay que buscar, hay que buscar um, compromisos. Después, prácticamente, no sé si um, para hacer eso van a trabajar sobre el articulado del gobierno o sobre um, otro texto, porque hay, una, hay muchos textos que compiten en el Congreso, unos... Yo creo que el Partido Liberal no ha dado el suyo todavía, con Radical dio el suyo, hay dos del Centro um, Democrático. Um, entonces, llegó hay varios textos que, que compiten y um, van a tener que buscar igual compromisos um, respecto a eso. Mi pronóstico es que al final vamos a llegar a que Adres controle la liquidez, es decir, giro de directo, lo que no significa que no haya EPS, van a seguir EPS ordenando el gasto y eso yo creo que es fundamental para que um, los ingresos del sistema de salud alcancen, la plata alcance Tendremos los CAPS que está uh, en el texto um, de la reforma actual, estos centros de atención primaria en salud y creo que es buena de la decisión. Tendremos formalización como hay en la reforma, tendremos un um, sistema de información y quiero terminar uh, sobre esto para... Hacer el paralelo con Tatiana, que habló del corto plazo y del largo plazo. Al final, tener un sistema público, un sistema privado, entiendo que sea una decisión totalmente política. Digamos que nosotros, como expertos en sistemas de salud, no tenemos la legitimidad para decir el sistema tiene que ser privado o el sistema tiene que ser público. Yo creo que es totalmente legítimo, si la, la gente lo quiere, tener un, un sistema de salud público. La, la, la condición necesaria para actualmente sustituirse a las funciones de las EPS es tener un sistema de información con toda la contabilidad analítica de los hospitales. Entonces, acá vuelvo a lo que decía Tatiana. Lo importante en una reforma es la secuencia. Uno no puede hacer las cosas en el desorden, suprimir las EPS y... Um, y cruzar los dedos que um, ADRES podrá uh, cumplir las funciones um, de unas funciones de las EPS de racionalizar el gasto y de regular las tarifas. No va a ser así. Si un día tiene un sistema de información y eso toma tiempo, um, en, en todos los casos va a ser positivo. ¿Por qué? Um, porque por un lado... Uh, si guardamos el sistema actual que mejoramos con uh, los puntos que hemos mencionado, igual puede facilitar la supervisión por parte de la superintendencia de, de salud. Y si un día queremos, sin hacer un salto al vacío, pasar a un sistema de salud público, entonces tendremos la información para poder regular las tarifas desde un nivel central. Pero hacer las cosas en el desorden, suprimir el renglón de aseguramiento, transferir estas uh, funciones a uh, adres que no tiene la capacidad y tampoco la información, como lo dijo la misma ministra Corcho, para hacerlo, me parece un santo al vacío. Entonces, me, uh, yo creo que nosotros, uh, quiero reiterar eso, no estamos acá para decir el sistema tiene que ser público o privado o debe haber EPS o no. Estamos acá como expertos para decir cuáles son las condiciones para que un sistema de salud público o privado funcione mejor. Pues, y... sí, no, aquí ustedes dos han hablado como profesores, expertos, como eh, académicos, y vamos, cerrando a, a pasar de este riesgo, costo, juego político, también a mezclar el juego politiquero, porque también eh, en esto seguramente habrá y veremos una vez más... Mucho de eso. Sí, Darío, yo creo que la conversación ha sido extraordinariamente interesante. Mucho. Eh, y hemos abordado muchos ángulos. En, en cuanto al aspecto político, yo lo diría de esta manera. Eh, la, en el Congreso ya hay varios proyectos. Es una, es un texto, es una reforma larga, compleja, con muchos aspectos, muy ambiciosa. Y eso, como bien dijo Tatiana, hay muchos micos bailando alrededor de esto. Esto toca es a todos los callos. Y aquí se está moviendo todo el mundo. Nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo hablando. La gente real está en el Congreso intrigando. ¿Cierto? Entonces, aquí, entonces esto va a ser un forcejeo muy, muy grande. No va a ser fácil aprobar la reforma. Y lo que resulta de ese forcejeo, a mi manera de ver, realmente, y la lógica del presidente y lo que está haciendo, lanza una reforma, particularmente la ministra Corcho, que en efecto es bastante ideológica y tiene posiciones bastante claras y sistemáticas. Es una académica muy respetable, muy seria, con una posición muy clara. Yo diría, el presidente y el gobierno, junto con su coalición, que va a empezar, la coalición que tenga en el Congreso va a empujar todo lo que pueda en las direcciones que a ellos les interesan, que son. Más intervención directa del Estado. De eso algo va a haber. Sí. Más alguna formalización, alguna mejoría para los trabajadores de la salud. De eso algo se va a hacer. Tal vez alguna y algún aumento de la salud primaria que todos consideramos necesaria y legítima y está bien. Y el gobierno lo que va a hacer es empujar todo lo que pueda esas tres cosas, me parece a mí. Pero claro está, hay muchos otros sectores, partidos, asociaciones médicas, CPS todo, todo, todos los micos, con una resistencia en todos estos temas. Entonces, lo que va a haber en el Congreso es una transacción compleja, difícil, artículo por artículo, al menudeo con presiones específicas, con documentos, participación en la letra, porque aquí una palabra tiene consecuencias y costos. De eso sale una reforma que con seguridad, creería yo, mueve, nos, mueve algo el sistema actual en las tres direcciones que el gobierno quiere. Es decir, el gobierno algo va a lograr, porque esa es su carta y su apuesta. ¿Qué tanto? Yo creo que no mucho, porque tiene el pacto histórico, y una ministra cuya capacidad de manejar el Congreso es como menos 50, no es capaz de manejar, por supuesto, el Congreso, no entiende que es un manzanillo, no tiene la más remota idea de que es un parlamentario del Meta. Entonces, la señora ministra, es muy poco lo que puede hacer en eso. El presidente sabe que esto es muy difícil de manejar a punta de cuotas y por eso desperdició tres ministerios. Cambió tres ministros y no le dio cuota política a nadie. ¿Y la estrategia de la calle, Hernando? Y la estrategia de la calle ayuda, presiona, pero en esto están tanto los intereses de la gente como los intereses gremiales, duros, concretos. Para nadie es un secreto. Hay políticos que tienen EPS, hay congresistas muy importantes que tienen algún dinero de por medio apostado en la salud. Quiero decir con esto lo que todos dicen Tatiana y dicen, esto es un problema. Entonces, en el Congreso va a salir algo va a salir algo que lo mueva en la dirección, digamos, que el gobierno quiere, va a estar muy lejos, el proyecto va a ser muy distinto del actual, muy distinto. Desafortunadamente la probabilidad de que esto salga mal es muy alta, porque esto es un, es como se dice un caballo diseñado por un comité. Esto es una reforma a muchas manos, donde es probable que en el proceso las cosas no se vuelvan más coherentes, sino más incoherentes. Es decir, el riesgo realmente es muy alto, por lo que ha explicado muy bien Tatiana y David, la complejidad de este sistema. Este es un sistema delicado, complejo, realmente, que se ha sentado lentamente a lo largo de 30 años. Entonces, este movimiento corre el riesgo de que resulte un camello. Desde el punto de vista político, pienso yo, el gobierno, y por eso el presidente Petro lo presenta, Puede aparecer como no derrotado. Va a salir algo. Y en la confusión y en la dificultad que tiene este sistema, porque para la gente, si no es fácil entenderlo, para nosotros mucho más difícil es que esto se entienda sí. en su y sus implicaciones. Yo creo que cualquiera que sea el resultado del proyecto, el presidente puede reclamar avances. Y puede decir, yo cumplí, yo empujé, el pacto histórico funcionó, algo avanzamos, algo mejoró. Y eso es importante políticamente porque el gobierno no va a ser derrotado. O, o, o se trata vale. de que no se como derrotado. Probablemente los otros partidos van a decir, lo derrotamos al gobierno. Eso es parte de la batalla mediática. Pero yo creo que el riesgo político para el presidente no es muy alto, que paradójicamente es una reforma que se puede hacer precisamente porque nadie va a saber qué fue lo que pasó. Sí, digamos de la manera un poco cruda. Ahora, otra cosa que también me parece clara y que es, es la impresión, en, en mi lectura ya como historiador, digamos, ¿no? Esto es otra patada al balón. Esto es, es lo que pasa es que el problema de la salud es un lío que se armó desde siempre, pero particularmente desde la ley 100 y desde la constitución del 91 se formó este rompecabezas de tratar de garantizar el derecho a la salud, pero señora, señor, el derecho a la salud cuesta y cuesta mucha plata. Y entre más rico es un país, más gasta en salud. Y así debe ser, además, porque es que la gente que tiene plata invierte todo lo que tiene para no morirse. Así de simple es. Entonces, ese es el problema de fondo y es una lucha social que es otro capítulo. Yo llamaría un poquito a la tranquilidad en esto. Esto es otro capítulo en una historia de reformas donde finalmente, y no creo que todos estamos de acuerdo, todavía tiene la sensación que todos tenemos es que esta reforma va a costar plata. Esta reforma va a aumentar el gasto fiscal y el gasto nacional en salud. Y es una decisión política con la cual uno puede estar de acuerdo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no hay almuerzo gratis, ni hay médico gratis, ni hay salud gratis. Como dice Tatiana, y como dice bien, en largo plazo, esto seguirá aumentando la presión fiscal. Esa es mi opinión sobre... Bien, Hernando. En el, el, el escenario político, pero bueno, estábamos bueno, en el... Pues bueno, eh, hemos eh, tocado aspectos fundamentales de este proyecto de reforma a la salud. De nuevo, muchas gracias a Tatiana y a David por haber eh, participado, por habernos aportado todo su conocimiento, su experiencia. Y comenzamos, comenzamos a, a abordar todos estos temas nacionales e internacionales de la ayuda de los expertos que aparecen con frecuencia de manera reiterada en Razón Pública. De nuevo, Hernando, gracias por abrir este espacio y ha sido realmente, realmente un lujo poder compartir con estos interlocutores de semejante calidad. Los esperamos en la próxima oportunidad, en el próximo programa.